Estás la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, solita no estoy, estoy con ella, con la licenciada Carmen Sotelo, a quien le vamos a dar la bienvenida después de unas merecidas vacaciones. La licenciada estuvo en Cava, estuvo en Pinamar, fue una hormiguita viajera. Hola Carmen, ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Con luz. Ah, eso es importante. Estás iluminada. Estoy iluminada porque estuve sin luz. Sí, mucha gente ahí quejándose en Buenos Aires con, con los cortes. Yo que siempre le digo a los turistas, bueno, cuiden, miren que vinieron al bosque se pueden quedar sin luz y ustedes en plena ciudad se quedan sin luz. Una horriba. El mundo al revés, mira Tal cual, tal cual. Lo que sí hemos este, descubierto, o por lo menos yo, eh, los eh, cambios y los adelantos de, de su... Las Ajá. inversiones que hicieron con nuestro aumento. Bien, bien, un tema para, <ríe> para todo un programa. Mira, Carmen, el análisis de lo que, de lo que se llevan <ríe> de nuestros impuestos y nuestros pagos de servicio. Increíble. Bueno, Carmen, eh, un tema que, que trajiste, este tema va a ser parte una en esta oportunidad. Eh, un tema que, que da para hablar, porque como hablábamos en privado, nadie quiere más adolescentes con condena perpetua. Nadie quiere más violencia entre los adolescentes. En épocas anteriores siempre existieron estas agarradas, ¿no? De, de grupos, agar, agarradas a trompadas. Pero en esta nueva generación se sumó las patadas y las patadas pueden ser mortales, una trompada también, ¿eh? porque puede dar un mal golpe y también podés este, arruinarte la vida. Pero como nadie quiere que esto siga sucediendo, porque ya la vida de, lo, de todos conoce, que conocemos, la vida de Fernando no se va a volver a recuperar, la vida de estos rugby que están condenados a cadena perpetua tampoco se va a volver a recuperar, entonces del hecho real que estamos viviendo la licenciada trae un análisis muy interesante que se llama la reparación aprendimos esto qué hacemos con esto hay planes las instituciones tienen planes para resolver este problema la familia tiene un plan para hablar con sus hijos el estado tiene un plan para ¿Para reparar la violencia entre los más jóvenes? Y esto es lo que trae la licenciada Carmen Sotelo en Hechos Reales. ¿Hay un plan, Carmen? Yo no veo un plan. Yo no puede, no lo puedo interpretar como plan. Eh, lo primero que quiero aclarar, que es algo que vos también, eh, que también hablamos en... Eh, lo privado, es nuestro horror por lo que ha pasado. Uh -huh. eh, que los chicos, que no son tan chicos, porque ahora resulta que los adolescentes pasan a ser niños y los niños pasarán a ser bebés, no son tan chicos. Eh, resulta que ellos van a reparar de qué manera, de qué manera el, el Estado tiene instituciones para que estos chicos aprendan de lo que pasó. Porque esa sería la idea, esa sería la idea en todo lo que es eh, alguien que ha cometido un delito. Que, que pueda aprender de lo que le pasa para no volver a repetirlo. Porque cuando uno eh, no aprende, repite. Tal cual. Y esto es, ¿no? ¿no? Más allá de la condena perpetua o años de cárcel, aunque tenga tres años, dos años de cárcel, no hay reparación. No hay reparación posible porque no hay un plan. Desde, desde el Estado, desde las instituciones, desde la familia, no un plan. Vida, es histórico, es histórico y está socialmente sabido que eh, las instituciones, los reformatorios, las prisiones, no mejoran a la gente, no mejoran, no, no hay. Eh, eh, una forma de hacerlos reflexionar y sobre lo que, les ha, lo que han hecho, no importa que sea. ¿no? Entonces, Entonces eh, esto es histórico. Entonces, ¿qué hacemos con una este, cadena perpetua? ¿Cuál es la idea? La idea es que, no, que aprendan cosas nuevas. A ver que eh, se porten bien, yo te digo lo que históricamente ha pasado, se portan bien, hacen buena letra, se llenan de odio, porque no es saludable estar en esos lugares y en contacto con esa gente que tampoco tiene forma de reflexionar sobre lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la idea en, en adolescentes que todavía están, en, porque una cosa es de un 40, 50 años que cometió un delito, y otra cosa es un adolescente, todavía hay una esperanza de desarrollo, de, de eh, reflexión sobre lo que ha hecho? ¿Están las instituciones? Eh, con un plan con un ¿cuál es el objetivo de la cadena perpetua? tal cual ¿Castigario? Esto, claro eh, más allá de que bueno ya tienen su condena y que eh, cometieron un delito que esto sea en este, en este caso de Fernando o, o de tantos otros es la reparación en puntual ¿no? Eh, para que no más adolescentes, esto ya está, ya, está con, ya están condenados, pero para que no haya más condenas, para decir, no poner, eh, encerrar a los adolescentes y tener medidas de precaución, eh, charlas, porque hablábamos con vos, Carmen, vamos a estar analizando estas tres partes, ¿no? El Estado, las instituciones y la familia. ¿Qué pasó por esos padres cuando venían con las camisas manchadas de sangre y no repararon ninguna situación? Entonces, la licenciada va a estar hablando de cómo hay que encarar situaciones de violencia dentro del núcleo familiar. ¿Para que, Para desde nuestro lugar eh, que alguien escuche, ya alguien que escuche es buenísimo, que haya un padre, una madre que esté escuchando. ¿Cómo encarar a sus hijos adolescentes con respecto a la violencia? Escuchaba a Carmen una madre que decía, vos si vas a bailar eh, y ves que alguien te tira una, una gaseosa o lo que fuese, no, no, no entres en conflicto, apartate. Y es real, apartate porque no sabes si está alcoholizado, no sabes si en qué situación está, si está drogado, todo esto que venimos hablando. Entonces, este análisis tuyo, primero de la familia, ¿no?, para, para el próximo jueves. Sí, la familia. Y pensar en que no necesita eh, aparecer con la camisa manchada. Antes de la camisa manchada ya hay indicios de violencia. Ya hay indicios, hay eh, detalles que significa que está siendo violento. Evaluemos también la casa. Hay la falta de respeto, muchas veces, entre el padre y la madre. Producen violencia, producen violencia en los chicos. Entonces, eh, hay, hay detalles que nos dicen, si el chico viene con una cartuchera que no es de él porque se equivocó, porque la trajo equivocada, hay que devolver la cartuchera al día siguiente. Tal cual. Eso No es, es una semana después, es al día siguiente. Hay que... Ir y devolver la cartuchera. Estoy hablando de primaria. Claro, jardín infante. Vamos más para atrás. No importa. El hecho es que agarró algo que no era suyo, ¿no? Tal cual. Se pelearon los... Jardín de infantes. Los chicos tienen que aprender a convivir en grupo, sobre todo los que no tienen... Eh, hermanos para interactuar bueno eh, aprender a convivir en grupo también significa saber que no hay que pelearse no es vos te tenés que defender como escuchamos se, muchas veces, muchas veces se escucha esto y además que padres como que alagan el macho de mi hijo, esta palabra, ¿no? El macho de mi hijo, mirá que, cómo se defiende. Esto también es un, es un tema para analizar, Carmen. Y, y ese tema también tiene que ver con lo que nosotros también hablábamos, que son las instituciones. ¿Qué pasó con la institución educativa. ¿Qué pasó con el colegio, con las escuelas? ¿Dónde eh, la a, autoridad, las reglas, la convivencia, es en el primer lugar después de la casa donde se pone en juego? ¿Se trabaja sobre eso? Claro, y también los clubes ¿no? de, de, de rugby que vamos a estar... Eh, hablando y trayendo gente, haciéndole nota a gente que, que está en los clubes de rugby, porque están obviamente, ahora parecen que todos son malos, pero de qué manera encaran, porque hablábamos también esto de las artes marciales a diferencia del rugby, ¿por qué se da que todos los jugadores, no digo todos, perdón, a retracto, la mayoría de los jugadores de rugby tienen... Eh, estos grados de violencia con peleas en patota ¿por qué será? y no pasa lo mismo con quien practica un arte marcial entonces ¿a dónde están fallando las instituciones en el momento de enseñar un deporte? es un deporte esto también va para el análisis Carmen sí, ahí también tenemos que eh evaluar y tendríamos que conocer cuáles son los reglamentos internos porque en las artes marciales si eh, vos pegás a alguien sepa o no sepa artes marciales del otro tenés una, un castigo tenés una, una prohibición en cambio, yo no sé si en el reglamento que tienen o en los estatutos del rugby es así. En el, en el fútbol está penalizada la patada. Seguro, y también si actúa con violencia de género es sancionado por el club, eso también. No lo sabemos en el rugby, pero lo vamos a ir a averiguar. Porque esto no va a quedar... Este es un hecho que pasó, que ya pertenece al pasado, porque están condenados, pero pueden venir más hechos, pueden venir más reacciones de adolescentes. Y esta es la reparación de algo tan conocido, aprovechar este hecho tan conocido para reparar de diferentes lugares y armar un plan. Y vamos al Estado. ¿Qué pasa con el Estado?, de, mientras estaba dictando sentencia y todo, había en Córdoba, en la salida de un boliche, otro, eh, otra pelea y un chico vino y pegó una patada. Ahí tiene que actuar el Estado. Hay videos, hay testigos. Ese chico tiene que estar preso desde ese momento que pegó una patada a otro por intento de homicidio. No darle 10 años, ni 3 años, ni un año, déjalo 3 meses, déjalo un mes con servicio social y además, Carmen, esto que decíamos de la reparación del Estado, la condena que sea servir al otro. Si tiene que ir a limpiar a un jubilado la cacona, que vaya a limpiarle la cacona a un jubilado si tiene que ir a darle de comer a un hospital a gente que no tiene parientes, que haga ese servicio por haber pegado una patada, por haber sido violento. Esa es la manera de reparar y que te vamos a dar ideas en un año político, a ver si el Estado puede reaccionar, ¿no, Carmen? En cómo tiene que tratar en vez de condenar, ...de llegar al extremo de la condena... ...no está mal la condena... ...la condena está bien... ...pero llegar al extremo... ...evitemos el ¿Qué extremo... ¿Qué hacemos para no... ...qué hacemos para no llegar a ese claro, extremo? Claro... ...claro... ...ya lo vivimos... ...hay todo... El, ...todo el mundo sufre todo... Te, ...pérdidas terribles... ...terribles... ...y la verdad... Es que, ¿qué podemos hacer cada uno de nuestro lugar para que estas cosas no pasen? Desde el análisis. Y el Estado tiene mucho que ver. Sí. Muchísimo que ver. Porque el Estado tiene mucho que ver porque... Eh, está haciendo un por lo menos lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires un estado violento reacciona violentamente no es un estado que, que te lleve a reflexionar yo insisto el tema es poder reflexionar poder aprender de esto que nos pasa tal cual tal cual eh, y el ejemplo, ¿no? esto es lo que decís, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires y en montones de provincias eh, también, y qué es peor, Carmen, vos, vos lo sabés, lo que es eh, en las provincias sufrir grados de violencia y que no tener un Estado que respalde o que un Estado no tenga un plan, eh, esto es grave. Y la violencia sigue creciendo, la inseguridad sigue creciendo, entonces reparemos, reparemos con planes, con diferentes ópticas, escuchemos a la gente, escuchen a la gente, qué es lo que, qué, lo que está transmitiendo, ¿no? Siempre hablamos de que eh, hacer cambios que tienen que ver con los cambios sociales lleva tiempo. Pero cuando hay un plan, hay un camino. Y aunque sea de, de medio paso, pero se va avanzando. Acá lo que no vemos el camino, no tenemos camino. Entonces, eh, obviamente no hay ningún avance. Hay retroceso todo el tiempo. Tal cual. Acá en la ciudad de Pinamar se hizo corredores seguros para estudiantes, se está trabajando eso, iluminado. No alcanza, ¿eh? Iluminar o hacer corredores seguros, por lo menos se accionó algo. Yo lo, ve, lo felicito y lo aplaudo realmente que se haya participado esto. Pero todavía, a raíz de esto, debe haber charlas de la no violencia en los colegios. Debe ¿Está? haber... Debate y análisis de lo que pasa dentro de las familias, dentro de las instituciones. Ese tiene que ser un plan del Estado. Defensa civil, Carmen, te digo algo. Mira cómo, cómo la educación con defensa civil, la educación con reciclando conciencia acá en nuestra ciudad, las charlas que van a hacer defensa civil a las instituciones, los chicos... Están en la playa y ven que hay un relámpago y dicen, nos tenemos que ir porque pueden venir un rayo. Mirá lo importante que es la educación. En todo sentido, ya el chico le avisa a los padres que se tienen que ir. No es el padre que avisa a los chicos. Si en las instituciones se hablara de esta violencia... Se, hablar, se armaría un debate de lo sucedido y se escuchara a los chicos qué plan pueden tener yo puedo decirte que va a haber un cambio no te digo total pero un 90% en los adolescentes menos violentos sí, por eso yo te decía el espacio de reflexión porque eh, como bien vos dijiste no todos los adolescentes no todos los rugby no todos pero no, lo que pasa es que claro lo, a, así sean de 15 sean 3 esos tres tienen una notoriedad que los otros 12 no tienen entonces démosle participación a los otros 12 de alguna manera para que puedan eh, en ellos ...lo que sienten... ...lo que se les ocurre... ...que muchas veces son mucho más ocurrentes que nosotros... Tal cual. ...porque están en el ambiente... Tal ...están cual. en el ambiente... ...están en, en, en las situaciones... ...entonces son, es, es importante la opinión... ...tal cual... ...acá en la radio tenemos un programa que se llama Arroba Joven... ...unos debates... Sí. Unos debates, unas, una postura de los jóvenes con respecto a diferentes temas, que es para sacarse el sombrero y realmente eso es lo que hay que hacer. Como decís vos, la participación, como decís vos, las instituciones. Por eso, desde la radio, en hechos reales, con la licenciada Carmen Sotero y toda su experiencia, vamos a estar hablando estos jueves. El próximo jueves, Carmen, vamos con la familia, la reparación de la violencia dentro del núcleo familiar y después vamos a estar con las instituciones y dejando a lo último lo que sería el Estado. si ¿Sí ¿Estás de acuerdo, Carmen? Perfecto. Desde tu óptica, desde tu opinión, así que vamos a buscar la opinión de la gente también vamos a ver, a charlar con madres, con padres, y cómo encaran de, dentro del núcleo familiar la charla de violencia. A ver cómo es encarada la charla de violencia dentro de la familia. Sí, es interesante porque eh, lamentablemente yo trabajo en capital y... Lo, la mayor información que tengo es de capital y no siempre en provincia, eh, muchas veces en provincia hay situaciones que se presentan distintas y que se resuelven distintos Claro, porque también tiene que ver el entorno que tiene cada familia, ¿no? Bueno, hacemos lo mejor que podemos, Carmen Pero por lo menos le damos una reparación Desde nuestra óptica Tal cual, tal no, cual. no quiero más, chicos presos me, me parte el corazón ver Vidas arruinadas totalmente eh... Vidas arruinadas la de los chicos Y la de la familia Total, total Porque es la familia de Fernando pero atrás de la familia de Fernando, la familia de los chicos eh, eh, que fueron condenados a cadena perpetua. No la pasan bien, ¿eh? No, se no, lo no, merecen. Eh... Y sí, se lo merecen. Cometieron un delito, pero evitemos. Ay, no sé si vos viste una película, eh, lo voy a buscar, eh, era, es muy vieja, de cuatro ni niñez robada eh, de cuatro chicos ah, jugando en la calle que mataron a una persona eh, y también eh, más allá de una travesura pero bueno, cómo tenía que ver esto de que el entorno que tenían para uno para el otro eh, niñez robada, creo que se llama la película la recomiendo porque es eh, muy dura niñez robada eh, muy dura es vieja eh, muy fuerte y ahí muestra distintos aspectos de cada chico según la situación y ahí vemos cuando de todo el que no se puede recuperar el que se recupera eh, muy buena película para reflexión para esto que vamos a estar viendo bueno carmen gracias por el dato <risa> Nos vemos el próximo jueves, si, te, si estás de acuerdo. Hasta el jueves, cariño. Gracias, gracias por estar. Un abrazo grande. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos. Último tramo de mix. Ya venimos.